Hola a todos, soy Susan Santos y me gustaría contaros algunas ideas de mi estilo y mi manera de tocar. Eh, bueno, antes que nada, como veis, el amplificador que tengo aquí es, es Humorans. Eh, este modelo es en concreto el Tremlord. Eh, a mí me gusta muchísimo porque tengo la opción de utilizarlo a 30 vatios, 15 vatios o incluso menos, con lo cual me parece, la verdad, que un ampli muy versátil. Otra cosa muy chula. Eh, es que tiene un trémolo que, que a mí me encanta y para directo, aunque no lo utilizo en, en todas las canciones, sí que hay muchas canciones en las que me gusta ese toquecillo tan especial que tiene el trémolo y bueno, luego, luego lo chequeamos un poquito. Y como veis también tengo aquí eh, esto que parece un pedal, eh, realmente es un, un amplificador eh, en formato de pedal que se llama Terror Stamp. A mí me gusta llevarlo en directo e incluso utilizarlo en casa en, en, en el estudio. Tengo un pequeño home studio y lo suelo utilizar para grabaciones. Y también, como os decía, para, para directo está genial porque, bueno, entre otras cosas, eh, pues eh, si tenéis, si queréis podéis poder, utilizarlo de, de amplificador directamente con una pantalla. O imaginaros, en el caso yo lo suelo llevar el amplificador y el Terrorstamp también imaginaros el caso que a veces pasa, ¿no? Pues que se te estropea el amplificador o cualquier cosa así, pues bueno, incluso con este amplificador, con este pedalito, eh, podréis terminar el concierto. Así que creo que es muy útil y como veis, pues de, de tamaño, bolsillo. Bueno, el primer tema que, que quiero, la primera idea que quiero tocaros eh, es un tema de mi cuarto disco que se llama Dusty Road. Y bueno, pues esta canción lo que hago es que afino la sexta cuerda en red. Eh, a mí me gusta mucho jugar con diferentes afinaciones. Esta es la manera más sencilla. Eh, sí que suelo utilizar pues, en ocasiones, pues, eh, afinarla en sol, en red, eh, en diferentes opciones porque me gusta esa gama sonora, teniendo en cuenta pues, que el estilo de música que yo toco en, en mi proyecto pues va dentro del rock, country, blues y, y son sonidos muy, muy característicos de estos estilos. Bueno, vamos allá. Eh, otra de las cosas a deciros es, eh, me gusta también jugar mucho con, el, con lo que sería púa y dedos o incluso mezclarlo. Otra, otro riff de otra de mis canciones, FIBA, que la podéis encontrar en mi nuevo EP de la E600. de lo que os decía al principio que me encantaba También me gusta mezclar todos los sonidos así un poco más country mezclados con el rock desde tipo. El blues es un estilo musical que a mí me encanta porque tiene muchísima pasión, energía, eh, feeling, todo, todo eso hace que cada noche, cada concierto sea diferente, que haya una magia especial, el que la improvisación sea distinta. Una, puede, una noche puede ser mejor que otra, pero va a hacer que tenga un encanto especial, que los músicos también se conecten en el escenario con esos cambios de dinámica.